Hola, ¿qué tal? Soy Orca y el día de hoy vamos a empezar con este juego tan esperado que es Mario the Music Bots o Mario la caja de música creado por Team Ari 2014-2015, uno de los juegos de RPG de Mario más conocidos por ser independiente. Por fin, este grandioso juego traducido y de la mano de una de las, mis traductoras preferidas o predilectas. Así que ¿qué podemos decir de este juego antes de pensar? Yo me lo he jugado, me lo he pasado eh, la versión obviamente testeable. Eh, lo que van a ver es como una versión también que voy a testear, pero a la vez voy a jugar con ustedes en este gameplay que van a ver. No me quiero demorar mucho con las entradas, no me, no me gusta hacerlo, así que empecemos de una vez. Continuar no. Nuevo juego. Advertencia. Este juego contiene imágenes o representaciones que pueden ser inadecuadas para menores de 13 años. Ya saben, los de 13 años, adiós. Tengan en cuenta que el creador no se hace responsable de ningún problema que surja con este juego. Por favor, también tengan en cuenta que si son los nombres utilizados parecen relacionados con cualquier caso en la vida real, es pura coincidencia. Nota importante, este juego es un juego gratuito. Los creadores no tienen ningún beneficio de este juego. Hola, antes de empezar, ¿quieres activar el efecto de sonido del texto? Yo sé que algunos van a decir, activalo. Pero yo ya me lo he jugado. Y a veces es lamentable que no te puedes acostumbrar al tiriririri. Así que por esta ocasión, cosa que no me gusta, lo vamos a desactivar ya que va a estar mi voz. Y me voy a quedar callado para que miren y aprecien la introducción. Así que nos vemos al rato. Está lloviendo He oído que siempre llueve por esta zona Nadie dice exactamente dónde está este lugar Pero los rumores dicen que se come viva la gente Aunque no he venido para investigar este lugar debido a los rumores Estoy aquí para averiguar qué pasó con los desaparecidos Lo que viene a este sitio nunca regresa. Lo que realmente quiero saber es ¿Por qué desaparecen las personas cuando visitan este lugar? Al final, la princesa me dijo dónde se encontraba este lugar y se suponía que íbamos a venir juntos para investigar la casa. Pero decidí venir, pero decidí venir solo, por su seguridad. Sin embargo, se veía que era una decisión en la cual me iba a arrepentir. Uh. Oh. <ríe> ¿Voy por el camino correcto? ¿Me siento algo perdido? Oh, ¡Mamma mía! ¿Dónde puse eso? ¿Lo encontré? Oh, es solo más adelante. Qué tonto de mi parte. Ese debe ser el lugar del cual me habló la princesa. Debería entrar rápido. Está empezando a llover con más fuerza. Controles básicos, para mover utiliza las flechas, acceda al menú presionando X, X o 0 en el teclado numérico. Para investigar presiona la barra de espacio, C o Enter. Presiona Alba, Enter para cambiar el tamaño de la pantalla. ¿Por qué estas cosas están en el frente de la casa? Parece como si alguien arañó el nombre. No hay ningún nombre grabado en ella. Parece bastante viejo, pero todavía está en perfecto estado. Aunque... ¿Qué es este sentimiento de inquietud que estoy recibiendo? Algo está brillando en la fuente. Recuerda, la curiosidad mata al gato. Algunas opciones pueden causar un cambio de eventos o incluso la muerte. Investiga cuidadosamente en las áreas. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Alcanzarlo? No. Alcanzarlo. Muchos... ¿Conocerán a Teclado Chan. Y hoy le toca sufrir No hoy, en todo el juego le ha tocado sufrir Si escuchan mi teclado morir, ya saben por qué es No sé si Fai, la traductora, le bajó el nivel Pero en el test casi rompo mi teclado de mil lacto, literalmente Así que si esperan un juego fácil, no, no lo es No lo es Encontraste una oxidada barra de hierro Puedo usar esto como palanca para abrir la puerta esta es una casa muy grande. ¿Por qué está en medio de la nada? No sé qué voz ponerle a Mario porque es Mario, así que... Ah, debo entrar. No debería estar en la lluvia por tanto tiempo. Podría enfermarme. Muy bien. Esto debería funcionar. Instrucciones. rápidamente pulsa el botón por la barra espaciadora para hacer que la barra verde alcance la parte superior. El nivel de intensidad cambia durante el juego. Si tienes éxito podrás seguir adelante con la historia. Si fallas posiblemente recibirás un final malo o okay. game over, pero a veces podría ser, ser todo lo contrario. La barra de hierro se rompió. Herramienta arruinada. Ni siquiera puedes saturar por un trabajo tan sencillo. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Sé que hay alguien aquí. Hay una habitación iluminada en el segundo piso. Ah, es tan oscuro. Creo que voy a ir a la habitación. Tal vez pueda encontrar algo para iluminar mi camino. Sabía que debía haber traído algunas herramientas conmigo. Voy a echar un vistazo alrededor y luego volver. Vamos a guardar. Ok. No me confío en mi... Lo que... Bueno. Saber cosas. ¿Mm? ¿De dónde viene esa música? El pino está lleno de polvo y las telarañas... Y te arañas. La mayoría de sus teclas están rotas, por lo que es disfuncional. Está cerrado. Oh, me pregunto, ¿quién encendió la caja de música? No lo toques, Mario, no lo toques. ¿Qué? Que no lo toques, Mario. Se ha bobinado por sí sola. Que no lo toques, Mario. ¡Mamma mía! No puedo ver nada. Ouch. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una linterna? Espero que funcione Bueno, creo que no hay nadie aquí Debo volver afuera y traer algunas herramientas Aunque esta caja de música es muy bonita Supongo que me la llevaré No la lleves Mario, no la lleves Nadie la está utilizando Conseguiste una caja de música Oh, hay una tarjeta debajo de la caja de música Conseguiste un mapa Un oso de peluche El cajón está vacío La carne... No, disculpen La cama parece haber sido destrozada Como si una vez hubiera arañado las sábanas ah, Vamos a guardar de nuevo Vamos a pasarnos eh, Obviamente al 100% Eh... Oh Dios, me ha recordado esto. Espero que esto no sea lo que creo que es. Toma la salida, ¿por qué? Vamos a la salida. Él va a ser mío. ¡Es mío! Ah, muy bien. Creo que es hombre el que lo está diciendo. Así que. ¿Qué? la puerta ya no está ¿cómo? esto es imposible ¿cómo pudo ocurrir esto? bien ya lo entiendo esto debe ser una broma ahora por favor déjame salir bien encontraré mi propia manera de salir encontraré mi propia manera de salir Ajá. No, por acá no. Ya sé por qué. ¿Cómo? Y por acá tampoco. ¿Ah? Esta puerta es como si tuviera una fuerza que mantiene lejos. ¿Qué? Quería quería volver a ver el subtítulo porque creo que fue un algo extraño traducido. Esa es la palabra. Ah, por acá no, chicos Confíen en mí, por acá no El soporte con flores se ha caído Oh, ¿qué es esto? Encontré esta llave del cofre ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué fue eso? Lo digo cada vez más cerca tengo que esconderme rápido en alguna parte. Me esconderé en la caja. No. Es altamente peligroso tratar de saltar por encima Todo está demasiado húmedo Para cómo agarrarse de algo No creo que pueda hacerlo La brecha es demasiado grande Tal vez pueda encontrar algo Lo suficientemente largo y pueda Usarlo como un puente para cruzar eh, Acá va a haber eh, Que guardar dos veces Porque me quiero sacar los finales Me quiero sacar las muertes Obviamente, así que me Trataremos de sacarlas una gran caja vacía, lo suficientemente grande como para meter un cuerpo. Esta es una guía, así que si quieres ver las muertes. Acá no las vas a ver, o oh, no todas. Encontraste una nota. Vamos a verlo. Diario. Recorrí un largo camino para poder llegar hasta aquí, pero finalmente lo logré. Sin embargo, tengo una sensación muy extraña. ¿Qué podría ser? Probablemente sea por la lluvia, pero el lugar parece muy oscuro y sombrío. Esta nota significa algo. Es una pista, muestra A1, B2, C3. Por el otro lado está abierto. Espera, ¿no es la princesa? ¡Princesa! Supongo que no me escuchó Debería alcanzarla Espera, ¿por qué ella está acá? Vine aquí sin decirle nada ¿Podría haber llegado antes que yo? Los cajones contienen ropa de niños Lista de quehaceres, los quehaceres, tarea. El texto termina aquí. Qué aburrida lista. Solo una decoración. Apesta. No voy a abrir esto. Todos los viejos de papel están entre los libros. Lo conocí por primera vez. Él era perfecto. Tenía el encanto de un verdadero caballero. Lo, lo amo. No sabía que iba a terminar de esta manera estando con él. Su dulce manera de hablar me hace hacer esto. P por favor, que alguien me haga parar. No puedo parar esto. Le he hecho cosas horribles a mi familia. Tras una mejor inspección hay una vieja foto pegada detrás de uno de los trozos. Parece una foto de boda. Y una muy mala. ¿Por qué los rostros están oscurecidos? Debería mirar alrededor a ver si puedo encontrar algo más sobre esta pareja. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Guardemos, Mario, guardemos. Plantas artificiales. De mal gusto se si me lo preguntas. Solo una decoración Solo una decoración Tócame la canción ¿Canción? ¿Qué canción? No creo que debería mirar allí Pues no Vacío ¿Guardemos? Creo que porque hay una muerte pero no estoy seguro Ya me habré sacado el otro final ¿Hay alguien ahí? No puedo ver muy bien Ella está sosteniendo unas tijeras ¿Va a atacarme? Ella está cada vez más cerca ¿Tengo que salir? De, de ninguna manera Esto no puede estar pasando ¡Mario! ¡Mario! Pareja de foto Encontré una foto De lo que parece ser una boda Por alguna razón Las caras están borrosas También hubo algunos escritos rasgados Donde decía que ella estaba arrepentida De las cosas horribles que le hizo su familia me pregunto qué fue lo que hizo Ah, disculpenme Me faltó la niña con tijeras Una niña con tijeras en sus manos me atacó La puerta que había de detrás de mí se había cerrado Así que tuve que abrir a la fuerza Afortunadamente le salir con vida ¿Quién era esa niña? Era como si un fantasma que había tomado una forma física Dime que yo no está, ¿no? Pues no. ¡Ah! Encontrase la hoja de música. ¿Por qué hay manchas de sangre en ellas? ¿Qué? Está lleno de tijeras. ¿Por qué hay una más en línea de tantas? Voy a tomar unas por si las llego a necesitar. Encontraste unas tijeras. ¿Ella sigue aquí? <ríe> Qué susto. Supongo que fue solo mi imaginación. Ella no está aquí. Segura que no es esta muñeca. las muñecas son espeluznantes. Pues sí. Ahora ya podemos tocar. Tocame la canción. ¿Canción? ¿Qué canción? Eh, pero que tengo los objetos. Esperanza creo que significaba O no, oh, esperanza No, esperanza es hope Así que No lo sé Siento que se me olvida algo Algo acá se me olvida Siento cómodo mirando este espejo Debería mantenerme alejado de esto En serio, siento que se me olvida algo Debería guardar también Muchos me lo dirán Dios, siento que se me olvida algo El agua está acá estancada. Ya no es de color normal ¿Quieres nadar? No Me voy a morir Seguramente Si lo hago Por acá no hay nada Así que volvamos Esto Lo estarán viendo el 31 de O el 30 de Octubre Así que le extraño mucho Fue mi culpa que ella muriera ¿Por qué no podía haber sido yo en su lugar? Parece que eso es lo único escrito aquí. Debo buscar el resto. Vamos a ver el diario si hay algo escrito más. No. Acá no hay nada. Vamos a ver si acá ya está. No, nope. y acá. Aún no. Muy bien. Eh... nada no eh, como les decía está subió el 30 o el 31 así que esta versión puede cambiar escuchar oigo una respiración débil desde el otro lado vamos a guardar vamos a guardar porque si no nos matan y ahora sí vamos a forzar la puerta Viejo y sin usar. Este espejo... El reflejo está tan raro. Qué miedo. Sal, solo jabones y otros productos de baño. Um, sé que tiene que haber algo útil aquí. Encontraste partitura. Uh, me pregunto qué es lo que hace esto en un lugar tan extraño como este. ¿Qué fue eso? Ven a jugar conmigo. Tengo que salir de aquí. Sé que moría, la verdad ¿Debería tocar el piano? Espérate, Mario Puede ser que es una trampa Realmente fue hace dos meses que lo jugué Así que no recuerdo muy bien ¿Debería tocar el piano? Tocar Mozo. Uh -huh. ¿Quién eres? Mi nombre es Aria. Yo era la propietaria de este piano. Morí aquí hace mucho tiempo. ¿Eres un espíritu? No recuerdo mucho de mi muerte. Todo lo que recuerdo es que yo estaba tocando mi piano y de repente todo se volvió oscuro. Ya veo. ¿Hay alguna forma en que te pueda ayudar? Por favor, el resto de las hojas, he estado sola aquí por muchos años. No he tenido la oportunidad de tocar mi piano desde mi muerte. Encuentra mis hojas, están incompletas y debo terminarlas. Voy a buscar las hojas de música. Gracias. Conseguiste llave de la biblioteca. Siento que aquí, aquí, aquí mismo debía salir algo Pero no sé por qué Siento que me estoy pasando algo Y no sé qué es Tal vez deba mirar el diario Conocí a una pianista, su nombre era Aria Probablemente murió aquí hace mucho tiempo pero parecía demasiado joven Y no tenía ningún recuerdo de su muerte Quizás Fue asesinado No, acá sigue siendo peligroso Así que Pasaré el tema hasta que Encuentre lo que tenía que encontrar Supuestamente por acá había Otra Cosa, pero Parece que no Seguro es más adelante ¿Qué me dio la chica, por cierto? Tijeras Diario Nota Llave de la biblioteca Muy bien Creo que esta es la normal Obviamente no vas a volver ahí eh, La llave está acá arriba porque había una puerta que no nos dejaba entrar Y era esta Tengo que encontrar la llave Pues no, y acá Tampoco eh, Debe ser esta Pues sí Leer No leer Hay un montón de texto Para leer eh, Voy a dejarlo por acá eh, obviamente voy a seguir grabando después de esto Tal vez una parte más Seguro este durado 20 minutos, 25 minutos o tal vez menos No estoy a la noción del tiempo Así que tal vez suba dos capítulos en un mismo día O ya tenga subido los capítulos Y si llegamos a muchas reproducciones me gustaría que... Me gustaría subirlos, sinceramente Así que lo dejamos por acá. Este ha sido Orca. Nos vemos luego. Adiós.